...a hospitales... Pues esta manifestación va a nosotros un poco continuando con la, toda la actividad nuestra de oposición a, a reformas de pensiones que lo que hacen es repercutir negativamente tanto en el sistema como en las personas pensionistas actuales y futuras, pues nos oponemos otra vez y pedimos la retirada del actual proyecto de ley que se discute, que se presenta y se discute y se vota esta semana en el Parlamento porque entendemos que ese atenta directamente tanto contra el sistema público de pensiones como contra el futuro del, de, de, las, de las pensiones, es decir, el actual reformas de pensiones están reduciendo las pensiones bajo dos vías por una parte las pensiones los que se, los pensionistas que se incorporan al sistema de pensiones cada vez el porcentaje respecto al último salario es menor y, en segundo lugar, los pensionistas, con todo lo que se habla del IPC, es mentira, no nos garantizan del IPC y estamos perdiendo poder adquisitivo. De hecho, en los últimos 10 años, desde la reforma de Zapatero, hemos perdido más del 13% de poder adquisitivo de las pensiones. De cara a la votación pedimos lo siguiente. Primero, que no se acepte ninguna de las enmiendas que han presentado el, la derecha, ¿no? el PP, el Vox y Ciudadanos. Segundo, lo que pedimos es que todas aquellas... Acuerdos que se han conseguido últimamente en, en, negociando con el gobierno de las fuerzas que hasta ahora lo que es nos han apoyado a las pensionistas y los pensionistas, voten en, voten en contra del sistema. Porque, por, es decir, por una medida que, dice, que se, se entiende que es favorable a pensiones no contributivas, pero solo encima hasta diciembre de este año, no se puede apoyar ni siquiera con la abstención la reforma de un sistema público que deteriora las pensiones deteriora las pensiones públicas y empobrece a los pensionistas.